de la entidad MAPACE Málaga, que junto a mis compañeros de Vigo y ASPACE Colonia os vamos a presentar el proyecto de Radio Red. Realizado en el marco de ASPACE Net, un proyecto de confederación ASPACE con el apoyo de la Fundación Vodafone España cuya misión es mejorar la autonomía y la calidad de las personas con parálisis cerebral a través de la tecnología. Radio Red nace en 2015, entre ASPACE Colonia y AMAPACE Málaga, y en el año 2016 se une a Vigo. Radio Red consiste en establecer una colaboración entre asociaciones para ampliar la experiencia de éxito de la radio de los gatos de Aspace de Coruña y asesorar a otras entidades que demandan la creación de este servicio. Así nacen Redados y Apanda. Y ahora nuestros compañeros de Apanda nos van a contar qué ha supuesto para ellos iniciarse en esta aventura. Adelante. Para mí, para mí, para mí. Me gusta mucho la radio, me gusta ella ser una buena locutora. Formar parte de Radio Panda para mí ha significado un sueño porque era uno de mis, era uno de mis objetivos. Es sí, el de la del radio, me encanta, era mi sueño, mi sueño es la realidad. La radio me aporta el, el comunicarme con mis compañeros de otra forma. Cuando me dijeron que, que iba a, a, a formar parte de la panda me... unas emociones locas que, que, que, que, que, que, que tenía. Vamos, que ha sido una gran experiencia y solo acabamos de empezar. Queremos llegar muy lejos. ¿Recuerdas <risa> cuando empezó Sí, claro, empezaron desde julio, cuando pues aprobaron el proyecto, fue una pasada. Ya nos pusimos manos a la obra con la lección del nombre y el logo, que lo hicimos con, el, con todos los compañeros de APAM en la asamblea. Sara, ¿te recuerdas de cuántos sitios hemos ido? Fuimos a la calle, a la Rico, a la cadena. De, uh, fuimos a la radio de, de los gatos en Columbia. Fuimos a la, Rale, a la radio y también vino Pablo Montes para enseñarnos cómo funciona la radio. La verdad que tantas cosas hemos aprendido. Y después de todas la ley, me piden las opciones. Por fin hicimos nuestro primer programa y vino nuestro querido señor alcalde los usuarios de la asociación de familias de personas con parálisis cerebral a se ha sumado a la lista de los medios de comunicación de vigo con un programa de radio de momento mensual que están realizando en sus instalaciones ha sido genial pero como todo en la vida con ciertas dificultades compañeros de aquí. Ha sido un año muy intenso y ahora los compañeros de Enredados os vamos a contar nuestra experiencia en este segundo año. Allá vamos. Desde Enredados hemos realizado con programas donde hemos ido mejorando, sobre todo, pasándonos muy bien. Hemos aprendido a rebotar millones gracias a mi facilidad. Hemos realizado tres programas en directo en la universidad. En el Centro de Málaga en el Día de la Discapacidad, y en el Instituto Rosaleda, ¿qué nervios pasamos? ¿Verdad compañeros? Nos concedieron el premio a las buenas prácticas en la modalidad de comunicación de la Junta de Andalucía. Fue un día muy especial y nos sentimos muy orgullosos. Para Nervios, a grabarnos para su programa Solidarios. Y otra vez lo que viene de, de las dos. También hemos hecho gr grandes entrevistas como a Paqui Bafaro, consejero de accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga, y a Andrés Duarte, cantante maravilloso, entre muchos más. Nos hemos sentido muy alopados por las redes sociales, son muchos los que nos escuchan. La radio ha sido para nosotros... Que nos escuche más y que tengamos más voz. La pronunciación y me siento más realizado en mi vida diaria. Más autonomía, más suelta. Me siento muy contento y realizado. Que si comparamos el programa 1 al programa 26, la diferencia se nota bastante. Ya estamos mucho más desenvueltos, las entrevistas son mucho más sueltas. Cada programa me ha gustado más. Pero hay un que me encanta mucho, el de los vites. Que hemos, hemos hablado de una cosa que no sabía yo mucho y vamos. Ya me informé bien y ya cuando me entero viendo los temas pues me gusta. Pues la verdad que no, porque claro, se empieza con la ilusión, pero.. No pensábamos que íbamos a llegar a donde hemos llegado. Yo tampoco, yo, yo me creía que no vamos a quedar a mitad del camino. Como veis, en Málaga también hemos trabajado mucho este año. Vamos a ver qué nos cuentan desde la Radio de los Gatos. Adelante. La Radio de los Gatos ha emitido desde junio 33 programas, por lo que ya vamos por el programa 264. durante este tiempo hemos realizado un especial para las familias. Poner en marcha un programa es un esfuerzo de todos, de, de, de, los, de los que hablan, de los que no hablan, de los que escriben, de, de, de, de todos. La radio de los gatos pues es muy famosa, no solo la conoce la gente de espacio, sino que la conoce mucha gente fuera de lo que es la parálisis. 11 meses han pasado por los micros el gerente de la asociación el presidente de la compañía de tranvías de A Coruña el ex alcalde de A Coruña Flores un antiguo usuario de Aspas que ha publicado su primer libro dos familias y más de 20 profesionales de la entidad Oye tú el nuevo cómo dices que te llamas me llamo Pin Siete soy primo de Pinocho. cada, cada noche, noche con, con su alba, su alba. Ocho fueron las veces en las que los medios de comunicación se hicieron eco de, no, de nuestra radio. Ha sido un año de mucho trabajo, pero hemos aprendido mucho. Además, cada vez nuestros gatos llegan a más público. Este año nuestros programas han tenido casi 7.000 reproducciones. Buen trabajo, veteranos. Las radios estamos viendo que cada De radio Red Cinco. Para la emisión de los últimos tres programas, los locutores de la radio de Vigo y Coluña se han reunido en una emisora para conectar con los compañeros que han llegado. Un, momen, un momento muy esperado por todos nosotros. En esta segunda etapa del proyecto se han encabezado a los compañeros de Radio Gova y Gas Clark. Nuestros cuatro programas han las año reproducciones esperando llegar cada día a más audiencia Un año intenso, mucho trabajo pero ha merecido la pena y ahora para finalizar nos dejamos con algunos consejos y recomendaciones tenido en este proyecto ha sido por una parte los problemas técnicos que hemos tenido con el material solicitado para la radio y luego la mayor, la mayor dificultad es el tiempo. Un taller como radio significa, además de todo lo que hay de trabajo previo, que es muy interesante, pero significa estar al día en las noticias, significa tener contacto con la sociedad y con lo que pasa en la sociedad y estar en la me gusta participar en Radio Red porque trabajo con compañeros de otras asociaciones y aprendemos unos de otros. Me gustaría que Radio Red siguiera creciendo para sí. que cada año seamos más. Para futuros autores de Radio Red les recomendaría que no se pongan nerviosos, que disfruten, Querés poder.